Muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, la verdad es que ha costado bastante limpiar eh, la, eh, pues esta cañería que tenemos aquí. Bueno, no es una cañería, es eh, más bien un tubo de, de estos de, de chimenea, ¿vale? Mirad todos los nidos de pájaro que tengo ahí. La verdad es que he quitado bastante, he quitado bastante y, y bueno, mi estrategia ha sido... Darle con el palo de la escoba, bueno, dos palos de la escoba porque la verdad es que es súper alto Y ponerle una escobilla de bateras para limpiar también, para limpiar la canaleta ¿Qué pasa? Que claro, no sabía si había llegado hasta el final o no Porque la verdad es que es súper, súper largo Así que le he enganchado pues este, esta lintornita que tengo aquí A ver, bueno, pues si yo tiro para arriba Vale Pues puedo ver, puedo tener una idea de hasta dónde llega, ¿vale? Como veis aquí. Y entonces lo que hago es que sujeto la linterna, aquí más o menos, sujeto lo que es la linterna con cinta americana o cinta de esta aquí, en la escobilla, ¿vale? Pues yo ahora lo que hago es que pego el palo aquí para que no se baje. ¿Vale? y la linterna está alumbrando allí bueno ahí más o menos veis lo que es el codo vale eso de ahí veis eso eso de metal ese es el codo que sale hacia afuera ahí tengo la linterna justo justo en el extremo vale y lo que veis allí es el codo que está tomando por saco por cierto ¿No? Entonces para saber si sigue obstruido tengo aquí el tubo que como veis pues está bastante alto la caldera está aquí abajo y bueno como podéis ver aquí pues ahora sí que sale la luz hace un ratito pues no había absolutamente nada de luz ahí así que ya está desobstruido simplemente pues bueno hay que limpiarlo un poquito más y ya estaría al que está son bastantes metros son como dos metros o así dos metros y pico eh... Y claro, pues los pajaritos pues, viven también ahí, ahí dentro porque lleva como 15 años cerrada Así que nada, lo terminamos de limpiar Y ahora tapo esto Porque tengo que comprar una malla para que no se metan los pájaros pero sí que salga el humo Así que nada, este ha sido mi vídeo de desollinador por un día Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya servido para algo estas cosas que tenemos el, el caso es que es lo que tenía por casa, y claro, no encontraba palos para deshollinar eh, por ningún sitio. Lo que encontraba son como una especie de pues de cablecillos con una especie de escobilla en el lateral, pero son tan blandos que, que este tipo de tipo destenidos que son de tierra, como veis ahí, pues era imposible quitarlos. Así que nada, espero que os haya servido el truco. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.